Capricornio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este canal de Biosabiduría, tu espacio en donde venimos a entregarte estas guías. Acerca del dinero, la economía, cómo se está moviendo en tu presente esta parte, esta energía. Bienvenido, bienvenida. Recuerda darle like, activar la campanita, y suscribirte sobre todo, porque de esa manera podemos llegar a más gente a través de tu ayuda. Voy a tomar un poco de agua. Hemos hecho ya 10 videos, ya hemos entregado 10 guías para todos los signos y es tu turno Capricornio. Te pido ponerte en disposición para recibir estos mensajes, estas guías que te lleven a una evolución, que te den una respuesta y que sobre todo, sobre todo te lleven a sanar tu alma. Gracias por estar aquí. Vamos a ver, las primeras seis cartas que voy a sacar, tres son para tu presente, tres son para tus resistencias. Finalmente voy a sacar las sugerencias que te hacen tus arcángeles. Ok, en tu presente primero tienes el hogar de cabeza. Bien, después tienes seguir al líder Estas cartas son de tu presente y finalmente tienes visitas inesperadas Tus resistencias, tienes la sanación del dolor de cabeza Detalles de cabeza y tienes la abundancia con el palacio dorado boca arriba Bien, ¿qué te dicen con esto Capricornio en la parte económica? Primero, eres una energía muy hogareña Eres una energía bastante enfocada en resultados y donde pones el ojo, pones la flecha. Y eso es muy bueno. Sin embargo, de repente en estos momentos has sentido que no has estado como aterrizando ya sea eh, tus ideas, no has estado como aterrizando tus propuestas y eso te ha llevado como a sentirte un poquito frustrado, frustrada porque estás acostumbrado al control. Primero, los arcángeles te dicen... Es momento de que sueltas el control, siempre estás en casa. Esta sensación de no estar en casa, esta sensación de no estar en el hogar, porque no has podido aterrizar algunas ideas, te está llevando como a la autoexigencia, como a decir, estoy dudando de mi capacidad, me siento frustrado, frustrada, y eso va generando por ahí emociones densas en tu interior. Y resultado de esas emociones densas es, se estanca también la energía económica, porque al final eres uno solo, y si tú estás dudando o vibrando en algún aspecto de tu vida, lo impactas automáticamente en todos. Ahora, para ti la parte económica es muy importante, es de las partes más importantes que te mueven en esta vida, Capricornio, y hoy te dicen, mira, la vida constantemente se mueve, constantemente cambia y esos cambios te están llevando a conocerte mejor y a sanar. En esta parte de la economía si ha habido algún momento de estancamiento es un momento perfecto. De hecho te dicen, este, estos posibles estancamientos, tanto en ideas como en el flujo de tu efectivo, se está dando para que por un lado liberes la exigencia, por otro lado te mantengas en, con, eh, en paciencia, ¿ok? Y por otro lado permitas que el universo haga su trabajo. El tiempo del universo, el tiempo de Dios, o en lo que tú creas, es muy totalmente diferente a lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra como seres humanos. Totalmente diferente. Es decir... Si tú quieres que a las 3 de la tarde se dé una empresa totalmente exitosa, el universo te va a decir, puede ser que a las 3 de la tarde empieces a generar esa empresa, pero el éxito le lleva a un proceso totalmente diferente, amigo mío, entonces danos chance de trabajar, porque aparte Capricornio no eres el único humano que está solicitando apoyo, entonces calma, tranquilo, ahí vamos, danos chance, ok?, todo lleva un proceso, Capricornio. Es importante que respetes esos procesos. ¿Por qué? Porque aparte de esos procesos, ese enfoque que tú tienes, ese poder de hacer sí o sí que las cosas sucedan, te ha convertido en un líder nato. Si tú vibras alto, la gente se siente atraída por ti. Seas hombre o mujer. Y no está atraída por ti con el sentido de coquetearte. Bueno, algunos sí, pero no es el sentido ahorita que estamos hablando de la parte económica, sino se sienten atraídos por ti en esa energía para crear nuevas ideas. Ábrete a nuevas ideas, porque tienes visitas inesperadas. ¿Y a qué se refiere con esto? Viene para ti la posibilidad de ya abrir este posible velo que estás sintiendo al no poder aterrizar tus ideas o no poder aterrizar o concretar negocios, vienen estas personas, vienen estas ideas que te van a dar esa luz verde, ¿no? Como Son como la pieza que le faltaba al rompecabezas para que estuviera completo. Entonces, si tú sueltas esta resistencia, ok, estas ganas de que ya todo suceda en el momento que tú quieres, pues vas a abrirle la puerta a todas estas nuevas ideas y dirás... ¡Oh! ¡Esto está mucho mejor de lo que creí! ¿Ok? Viva alto, Capricornio. Eres un líder nato y lo estás experimentando en estos momentos. Utiliza tu liderazgo para empoderar a la gente. ¿Ok? No te me vayas por el lado denso en el que ese liderazgo lo utilices para manipular. ¿Por qué? Porque bien dicen al universo le mandas bolas blancas te si le mandas una bola blanca te regresa 10 blancas si le mandas una bola negra te regresa 10 negras y no por el sentido de cada color sino con la intención que lo haces si lo haces desde el ego en manipulación, en soberbia en orgullo vas a recibir momentos de estancamiento y no porque el universo te castigue sale ¿eh? eso no existe solo porque eso, eso sucede porque es la energía que tú mandaste es como un ciclo infinito como un signo del infinito va y viene va y viene entonces todo lo que va regresa multiplicado así que capricornio antes de actuar con tu equipo antes de actuar como líder revisa desde dónde estás actuando desde el ego que es manipulación orgullo eh, soberbia o desde el amor, que es compartir y llevar a la gente a que crezca. Sobre eso, tus finanzas se van a ver impactadas. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de tus resistencias. Es muy importante comentarte, Capricornio, que como te decía en un principio, si sientes algo en tu interior, impactas todas tus, las áreas de tu vida. Es importante que aquellas emociones las saques, aquellas emociones densas de miedo, tristeza, ira, enojo, orgullo, las saques, ok, no que las saques desquitándote con medio mundo, porque el medio mundo allá afuera ni la culpa tiene de lo que tú te fuiste comprando de ti mismo, a lo que voy es sanarlas, es las siento, las reconozco, reviso qué es mi responsabilidad, la suelto y entonces actúo, ok, está bien enojarse, está bien sentir tristeza, está bien emputarse, ok, porque hay niveles, ah, para todo hay niveles, hay niveles de enojo también, hay el enojo, hay el encabronamiento y hay el emputamiento, pero vamos a evitar llegar al emputamiento, siente el enojo, ok, si ya te sentiste enojado, siéntelo, deja que fluya, y respira y entonces ya observa Si sí, me siento enojado, enojada por esto, bye. Vamos por la solución. ¿Ok? Aún así, si decides llegar al último nivel, está bien. Solamente ser responsable. Eso, eso es lo que te invitan hoy los arcángeles. Toma la responsabilidad de tu propia vida. No te resistas a sentir. Otra resistencia de la cual nos están hablando en este momento es la autoexigencia, Capricornio, que era lo que te decíamos acá arriba ¿eh? con el hogar. Estás acostumbrado a obtener resultados y está bien, sin embargo eso te ha generado entrar como en cierto conflicto contigo mismo, contigo misma, porque te llegas como a obsesionar en los resultados y en los detallitos. Si no está totalmente blanco... Ese blanco no lo acepto, pero es blanco al final de cuentas. Entonces, ábrete a las opciones. Ábrete a las nuevas ideas. Ábrete a aquellas personas que, aunque parecieran más jóvenes que tú o inexpertas, te van a llevar a una experiencia mucho mayor. No dudes que estás viviendo ya en abundancia. Todas estas ideas que tienes que no has podido aterrizar es porque has tenido esta idea. En la que sientes que no mereces No mereces amor, no mereces dinero No mereces eh, amistades buenas, bonitas no me, O sea, estás como en esta escasez Entonces, ante esa escasez El universo no puede accionar El universo, Dios, ángeles, como tú les llames No pueden entrar a apoyar no Como, como este escuadrón de rescate No pueden llegar contigo porque estás teniendo estas eh, dudas acerca de ti mismo, de ti misma. Eres abundante. Quieraslo o no, creaslo o no, ya eres abundante. Llegaste abundante porque eres hijo o hija de ese poder superior en el que creas. Ahora, sobre esa base, es importante que sueltes el control, la autoexigencia, te abras a nuevas ideas para que puedas aterrizar todos esos proyectos que por hoy no se están pudiendo aterrizar en tu mente. Ok, Eres abundante y tu economía está asegurada. Ahora, si eres de las personas que no tienen por hoy un empleo y estás justamente en esa rumear de ideas del no hay, no encuentro, no sé por dónde, no merezco esta vida de dolor. A ver, primero checa cómo estás pensando de ti mismo. Si piensas desde el ego, desde el miedo te vas a bloquear las oportunidades. Si por el contrario empiezas a vibrar positivo, creyendo en tu poder interno, te vas a abrir puertas. Confía en ti. Todo ya está para ti, a tu favor y totalmente dispuesto. Los resultados que puedes estar experimentando una vez que trabajes con esas resistencias son los siguientes. Tienes el abrazo triste y no te y, y esta es muy positiva, me encanta que salga esa carta. El campo de los sueños y el, talismal, el talismán, todas boca arriba, todas derechitas. Ahora, el abrazo triste. Ante estas dudas que has tenido, se albergan, fíjate cómo está esta combinación. Todas, tienen, todas en esta posición tienen relación con la anterior, ¿ok? No las pongo así nada más porque no me caben en la cámara, sino porque todas tienen una relación. Por un lado tienes ideas en donde no puedes aterrizar, ¿ok? hay como nubosidad, como no sabes como por qué nos están dando te están invitando a sanar aquellas dudas que tienes de ti mismo de ti misma finalmente el abrazo triste nos dice es momento de quitarte esa versión antigua el abrazo triste se refiere a esa versión anterior tuya que no te está funcionando que de repente quieres seguir manteniendo, pero te dicen a ver, Capricornio si todo en la vida evoluciona, ¿por qué tú no? Entonces, ¿te me vas a sanar esas emociones? Siéntelas, siéntelas, estamos contigo, déjanos ayudarte, apapacharte, consolarte, como lo está haciendo este, este animalito con el zorro. Déjanos apapacharte, despídete de esta versión anterior. Esta carta se refiere a la versión anterior que ya no te funciona. Es momento de dejarla ir, ¿ok? ¿Ok? date ese abrazo permíteles que te abracen ¿por qué? porque al momento de sanar esta parte estas ideas en tu, en tu sentido lider, de líder pero de un líder conectado con su alma los sueños, las ideas son prósperas son creativas te dan la pauta a generar diferentes formas de ingresos te invitan también a no enfocarte solo en una. En estos momentos de la vida en la que tienes a través de la tecnología tienes infinidad de opciones para generar eh, ingresos, es importante que lo consideres. ¿Ok? Eres un líder. Empodera a la gente a través de ese liderazgo. Finalmente tienes el talismán. Y es tu moneda de oro que te regala la vida para decirte, la abundancia está garantizada. Tienes la llave, ¿no? La llave de esta puerta para que entres a los manjares celestiales. Solamente permítele a la gente que se acerca con nuevas ideas, nuevas experiencias, conocerte, compartirte, ábrete a esos conocimientos, Capricornio. A través de eso tú te darás cuenta de qué es lo que hay que implementar en tu vida. Y eso va a impactar tus finanzas. Finalmente los ángeles en este momento te dicen... La unión, y, de, y esta carta quiero mostrártela porque se refiere, está maravillosa esta carta en estos momentos Obsérvala La unión tiene el número 8 en la parte de arriba El 8 si tú lo volteas es el, círculo del, el, perdón, el signo del infinito Todo lo que va regresa y regresa multiplicado En esta unión te dicen tus arcángeles La principal unión y la primera que requieres es trabajar es la unión contigo mismo y con ese poder superior en el que creas. Permítenos mostrarte las puertas que tenemos listas para ti, en donde ahí está todo, todo este. Toda esta abundancia, comida, eh, lujo, gozo, alegría, baile Hay personas que se quieren acercar a ti Permítenos abrir esa puerta Vamos juntos de la mano, caminando por este sendero de la vida No estás solo, no estás sola Capricornio Solo requieres dos cosas Certeza Y fe certeza de que el camino que estás recorriendo es el camino que requieres vivir para tu evolución y fe para entregarte totalmente a la aventura de la vida nosotros los arcángeles estamos constantemente guiando tus pasos nunca dejaremos que te suceda algo solo te pedimos nos abras la puerta de manera genuina para actuar, para sanarte, para guiarte esa es nuestra intención es nuestra intención en amor. Qué bonito Capricornio, muchas felicidades. Deseo que aquí hayas encontrado una respuesta a tus dudas. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, darle like. Para que nos mantengas eh, presentes momento a momento que estemos subiendo nuevos contenidos. Gracias.